Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arve y otra semana más traemos una vela diferente. Esta vez uh, vamos a hacer una vela con nuestras propias manos, uh, nunca mejor dicho porque no vamos a utilizar un molde, vamos a, a modelar la figura con, con nuestras manos, vamos a hacer un pulpo, y vamos a hacer un pulpo, un pulpo infantil colocaremos en esta concha una concha de vieira normal podéis encontrar, eh, bueno, utilizar otro tipo de base va a ir nuestro pulpo aquí en medio y como para añadirle más elementos voy a utilizar este pequeño molde son pequeñas eh, caracolas estrellitas pues bueno para añadirle un poquito más de a la vela, que no sea solo el pulpo. Eh, ¿qué, ¿Qué más vamos a utilizar para teñir la vela? Pues mira tengo estos restos de lámina de, de cera lámina de las que hemos utilizado para hacer flores, de hecho esto era una flor y bueno ya está vieja y voy a utilizarla para teñirla eh, ¿Como mecha? Bien, como mecha tenemos dos opciones o ponerle la mecha ya para afinada que hemos comprado, que he utilizado en otros vídeos, o para afinarla nosotros, en este caso yo ya la tengo para afinada de, de otro vídeo. Me ha quedado esta, pues vamos a utilizarla. Eh, ¿Qué vamos a utilizar también? Pues bueno, tengo también otro tipo de cera maleable, más larguita quizás, y ya viene en diferentes colores. Y esta lo, se utiliza básicamente para adornar, para dar pequeños, hacer pequeños adornos en nuestra en nuestra vela. Y bueno, para empezar vamos a hacer, pues como siempre, encender el hornillo. Tenemos el hornillo, esperamos a que el agua, del baño María, esté caliente y echamos nuestra cera para añadirle el color rojo a bueno a ver cómo nos queda el troncito bien pues ponemos nuestra parafina maleable a, a fundir ya hemos vuelto con ella fundida le añadimos el colorante el trocito de lámina de maleable el que utilizo para hacer las flores y le damos unas vueltas y en esta, esta parafina la voy a verter en la, bandejita, en la bandeja que tengo de silicona de color rojo y voy a hacer una capita muy fina después voy a, voy a hacer otra lámina más pues esta no me va a llegar para el pulpo hay que esperar a que fríe en todo la, la cera, como está ahora, ha tardado bastante en enfriar. pero veis, podéis desmoldarla fácilmente. Y lo que tiene característica es muy blandita. Mira. ¿Veis? Bien, voy a aprovechar, ya he puesto otra cera a fundir, ya está fundida. Y le voy a añadir anilina en color naranja, amarillo-naranja. Voy a echarle dos gotitas. Removemos un poquito y voy a hacer las, los adornos con el molde que tengo redondito, que es de conchas, estrellas de mar. Este, ¿veis? Pues lo, lo llenaré con, con esta cera. Eh, Mirar, se me va a salir un poquito de los moldes Pero no pasa nada Después se recorta con un cuchillito Veis poco a poco Y como me va a quedar bastante cera Vais a ver lo que voy a hacer con ella Bien, ahora cojo una crayola la parto a la mitad y se lo voy a añadir a esta parafina teñida para aclarar un poco este color naranjita, amarillo y se vuelve un poco más amarillo. Ya veréis que una vez echada en la, en la bandeja de silicona y haya enfriado, importante, haya enfriado, pues eh, se va a quedar un amarillo bastante bonito para hacer la arena de la concha. Que me pondré a la concha, ya veis. Aún me queda eh, me queda un poco de cera y voy a aprovechar y añadirle otro colorante Esta vez es una especie de verde oscuro eh, El resultado de este color final, eh, tirando hacia el negro, verde marrón hacia el negro, bastante oscuro eh, ¿Qué voy a hacer con ello? Pues eh, piedras, piedrecillas vertemos Estiramos aquí por toda la esa. Bien, ya hemos esperado que haya enfriado la estas parafinas coloreadas. Y esta es la última que desmondo. Son las figuritas. Y cortaré con... Ya cortaré después con un cuchillo. Ahora voy a hacer la arena. Ya veis, cojo la lámina, tranquilamente con la tijera, la puedo cortar. Y con el calor de las manos, o nos ayudamos de un secador, con el aire caliente del secador, le vamos dando forma. Vas a cubrir eh, la parte baja de la concha, no toda, sino que por donde es más profunda, que es donde irá apoyado nuestro pulpo. Ya veis, poco a poco, o sea, es muy maleable. Si os eh, resulta trabajoso, es eh, más dura, golpe de calor con el secador. Vamos a empezar con el pulpo. Ya tengo la base, más o menos. Ya veis, es maleable. Pues voy a ir cortando trocitos. Vamos a hacer una bola para la cabeza. Bueno, si eres nuevo en, en este canal eh, y quieres seguirme, eh, aprender más sobre velas, pues ya sabes, puedes suscribirte a mi canal, activar la campanilla para recibir las notificaciones de mis vídeos y si te gusta el vídeo o el resultado, pues darle un like, pulgar para arriba para ayudar a los algoritmos. Bien, ¿veis que estoy eh, modelando con la mano? Y eh, la, el tacto de esta cera no, es, no es, es parecida a la plastilina, pero tampoco es plastilina. Eh, una cosa muy recomendable, no estéis eh, más de media hora modelando, porque entonces se vuelve pegajosa la cera. Tengo esta otra lámina que es un poquito más oscura y cubriré la cabeza. así ya llega ahora sí le aplicamos el calor del secador para que se pegue bien a la bola que hemos hecho previamente y es para que nos quede más lisita la cabeza damos unos cortes para que se nos ajuste bien Y bueno, así vas a terminar la cabeza. Todo alrededor le hacemos los cortes, ¿eh? Y si nos sobra la cera también la recortamos. Podemos aprovechar después estos pliegues que quedan por abajo para tapar bien las, las patas, las, los tentáculos del pulpo. Colocamos bien. Y voy a empezar a hacer las, los tentáculos del pulpo. Voy a mostraros cómo se hace uno. Voy enrollando sobre la propia cera, hace, para, haciendo un rulito, y, y con el calor de las manos ya se va a pegar bien esta esta cera. Con este trocito que he cortado. Voy a hacer... Ya me da para hacer dos, dos tentáculos. Lo voy a cortar a la mitad. En bies, Porque así le queda más afinadita. Lo que es el, el extremo. Y con esta que es un poquito más oscura. Voy a cubrirla. La, la que ha salido... Más clara la utilizo para el interior Para hacer el cuerpo Y ponemos Aseguramos así bien el, el tentáculo al pulpo Nos ayudamos de las De la capa del exterior De la cabeza Para tapar el comienzo de la pata Así nos quedaría Pero bueno, esto es una primera parte Voy a aprovechar ahora para meterle la mecha. Simplemente con un palillo de brocheta. Ponemos también la base para que nos llegue abajo. Atravesamos con el pincho. Y a continuación le voy a meter la, la, vela, perdón, la, la, la mecha parafinada. Hasta abajo. Y bueno, aquí tenéis dos opciones, o la dobláis un poquito le ponéis una arandela de, de, de metal, como las que tienen las velitas de té. Nos ha quedado bastante grande el, pil, el pulpo, y voy a cortarle un poquito el tamaño de los tentáculos. Le he puesto más base, más cera en la base, para que quede un poquito más alto y voy a, quitar, voy a quitarles como la mitad de, de largo y cortando en 10. recordad, es importante cortar en 10 porque nos queda más fino de lo que es el extremo del, del tentáculo veis que no, no es difícil cortarlo le voy dando forma utilizando eh, He dejado descansar un poquito la figura, con lo que está fría y está más dura. Le aplicamos el secador y vamos a ir dándole forma a todos los tentáculos, para que cobren vida. Poco a poco. Sujetamos bien en la base para que no se nos despegue de la figura central. Y ahora ya es vuestra imaginación, como queráis que estén, en qué posición estén los tentáculos. Bueno, seguimos añadiéndole conchas. Estas naturales. Pero también podéis eh, utilizar moldes de conchas, sacarlas en cera y añadírselas. Las sentamos bien. Y le vamos a aplicar ahora un poquito de calor. Aplicamos calor porque queremos alisarlo un poco. Le vamos alisando y dando forma. Bueno, os espero en un segundo vídeo. No me, no me entra todo toda la información en este. Así que os espero en la segunda parte de este tutorial. Gracias.